Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y estamos en el módulo número 9 del curso gratuito de creación de contenidos avanzado. Hoy de lo que vamos a hablar es acerca de cómo crear contenido que venda, cómo lograr convertir a esos seguidores en clientes, cuál es ese paso a paso que tienes que dar, porque no se trata simplemente del hecho de acumular seguidores, porque sí, tener una comunidad grande, sino que realmente el contenido que tú estás creando te ayude a vender. Para ello, lo que tenemos que saber hacer es calendar, nuestro contenido de forma estratégica tener un plan de comunicación muy sólido tener unos objetivos de venta y en este vídeo te voy a explicar cuál es el paso a paso para que tengas todo esto listo preparado para sacarle el máximo partido a tus redes sociales pero antes de empezar quiero invitarte a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube, me encantaría tenerte aquí dentro de esta comunidad. Tienes aquí abajo el botón para suscribirte y además para activar las notificaciones y no perderte ninguno de los videos que voy a sacar. Después de este curso se vienen más cursos gratuitos, así que te recomiendo que te suscribas y que no te pierdas nada, nada de lo que voy a publicar por aquí. Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. como te decía anteriormente en este video quiero hablarte acerca de cómo crear contenidos que venden para ello lo que necesitamos es tener un plan de comunicación un plan de ventas y también unos objetivos dentro de tu negocio para saber qué es lo que estamos buscando ¿Por empezamos? Bueno, evidentemente lo primero es establecer esos objetivos, que tú tengas bien en claro qué es lo que quieres lograr con tu negocio y con tus redes sociales no basta con decir quiero ganar más dinero, quiero más clientes, quiero más seguidores, sino definir de forma correcta cuáles son esos objetivos, es decir este mes quiero duplicar la facturación del mes pasado este mes quiero incorporar dos nuevos clientes a mi negocio, este mes quiero llegar a 10.000 seguidores. Este mes quiero que las personas eh, mínimo compartan mis contenidos eh, 10 veces cada vez que yo publico un contenido, que por lo menos 50 personas comenten mis publicaciones. Esos son objetivos precisos y objetivos que vamos a poder medir una vez que pase todo el mes para saber si hemos cumplido o no con esa meta que nos habíamos puesto. Evidentemente también tienes que tener bien en claro cuáles son tus objetivos de negocio, qué es lo que necesito, eh, quiero facturar X cantidad de dinero, quiero conseguir que vengan a visitar mi tienda X cantidad de personas. Tenemos que saber bien qué es lo que estamos eh, buscando con nuestro negocio. ¿Por qué? Porque ahora sí que pasamos al plan de comunicación y al plan de ventas. En función de los objetivos que tengamos tendremos que hacer más o menos cosas. Evidentemente tenemos que saber que si queremos duplicar nuestra facturación, queremos llegar a nuevos clientes, queremos eh, llegar a una cantidad de X de seguidores, necesitaremos hacer más o menos acciones. Es decir, no es lo mismo decir, mira, yo lo que quiero es mantener mi facturación y sé que si mantengo lo que estaba haciendo, ya está, que si quiero duplicar mi facturación en donde sé que tengo que hacer algo extra porque por sí solo no va a llegar ese doble de dinero que estoy buscando, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esto bien en cuenta para trazar nuestro plan de comunicación y nuestro plan de ventas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora cuando sé cuáles son mis objetivos? Decidir cuáles son las acciones que yo voy a realizar dentro de mis redes sociales. ¿Cuántas veces voy a publicar? ¿Qué tipo de contenidos voy a publicar? Voy a analizar cuáles son los contenidos que mejor han funcionado y los que no han funcionado para descartar todo lo que no funciona y seguir aplicando y mejorando lo que funciona. Voy a tener que saber en qué momentos voy a vender. Si tengo que hacer un lanzamiento, evidentemente no me voy a poner a hablar de mi lanzamiento eh, o del producto en realidad o del servicio que voy a ofrecer eh, previo a mi lanzamiento dos días antes. Sino que necesito ir hablando de este tema a mi comunidad para que ellos demuestren interés en ello, para que sientan que lo necesitan y para que en el momento que yo ofrezco este producto o este servicio, ellos quieran comprarlo. Por lo tanto, la planificación que hacemos de nuestras redes sociales es totalmente estratégica, teniendo en cuenta la visibilidad que necesitamos, sabiendo los objetivos que tenemos y por otro lado, la necesidad que necesitamos ir creando en nuestra audiencia para lanzar posteriormente lo que vayamos a ofrecer. Cuando digo lanzar, evidentemente no me refiero a los grandes lanzamientos, webinars, masterclass, etcétera, etcétera, sino que lanzar también puede ser anunciar el hecho de que tienes un nuevo producto, un nuevo servicio. Eso sí, no te limites nunca a lanzar y simplemente decir, bueno, hola, eh, vendo este producto, vendo este servicio, esto es nuevo y lo podéis comprar... Aquí y se terminó un post de redes sociales y ya está. Necesitamos tener una estrategia sólida que nos ayude a conseguir el objetivo que tenemos de venta con ese nuevo producto o ese servicio. Es decir, tener campañas de email marketing para ir nutriendo a nuestra audiencia con contenido, para ir despertando en ellos esa curiosidad por conocer lo que estamos a punto de lanzar, lo que vamos a sacar nuevamente en nuestro, en nuestro negocio, próximamente en nuestro negocio, y para que en el momento que digamos, bueno, esto es lo que eh, de lo que os he estado hablando, ellos tengan la necesidad de, de comprarlo. Entonces necesitamos esas campañas de email marketing, necesitamos ese recurso gratuito que eh, también vaya en línea con el tema de lo que vamos a, a vender posteriormente. Necesitamos crear contenido en redes sociales, en nuestro feed, hablando sobre este tema. Necesitamos realizar directos para fidelizar a nuestra audiencia, que ellos puedan interactuar con nosotros, que puedan preguntarnos lo que necesitan. Necesitamos mostrarnos en Stories eh, contar quiénes somos, contar nuestra historia, que las personas puedan conocer quién es la persona que está detrás de la marca, quién es la cara visible de, de esa marca y que puedan empatizar con nosotros y sentirse confiados al momento de que llegue eh, la venta, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que contemplar dentro de nuestro plan de comunicación. Y luego tenemos que, por supuesto, trazar nuestro plan de ventas. ¿Cómo yo voy a vender todo esto? ¿Qué eh, objetivos de venta tengo, qué números necesito, qué gastos he tenido y qué inversión necesito recuperar, cómo lo voy a hacer, qué medios necesito, cómo trazo ese plan de comunicación en función de los objetivos que tengo dentro de mi plan de ventas. Todo tiene que estar previamente estructurado, organizado y planificado, porque solo así vas a lograr conseguir esos objetivos que tengas con tu tu negocio, con las ventas de tu negocio. Recuerda, para vender necesitas comunicar, necesitas contarle a tu audiencia. Las personas que están dentro de tu comunidad, a pesar de que te sigan, de que te sigan en tus historias, no saben a la perfección qué es lo que tú vendes, qué es lo que te ofreces. No saben que has lanzado un nuevo producto. Si tú no se los recuerdas y no les hablas de ello, es muy difícil que las personas se acuerden y, eh, de lo que tú estás ofreciendo. ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que cuando hablamos tanto tiempo de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a hablar ahora de comunicación y comunicación y mañana de comunicación y pasado de comunicación y, y, y demás, siento que estoy todo el tiempo repitiéndome. Pero la realidad es que lo que tienes que saber es que las personas no están tan pendientes de, bueno, hoy Cecilia habló de comunicación, eh, ayer también, pasado mañana pues también va, va a hablar de. Ah, habló de eso, eh, mañana va a hablar, no. La realidad es que las personas no le prestan atención. Escuchan y si realmente es de utilidad ese contenido que estamos dando, lo toman, lo incorporan, lo aplican, les gusta, nos siguen, nos recomiendan y ya está. Y si al otro día hablamos de lo mismo, evidentemente desde otro enfoque, no también porque también es aburrido para nosotros y yo siempre recomiendo que también nosotros nos divirtamos a la hora de crear contenido y que lo hagamos de forma creativa y distinta y para destacar. No es cuestión de, bueno, yo voy a contar todos los días sobre mi programa exactamente de la misma forma, sino también de ir buscando esas distintas formas de contar lo mismo pero de distintas formas y creando distintos ganchos para que las personas se enganchen con ese mensaje. Recuerda, tú lo que estás buscando es captar la atención de esas personas, que desde el primer minuto te escuchan, quieran eh, entender más sobre lo que tú estás explicando, que te vean a ti como un experto, que vean que eres una persona que realmente tiene la solución a aquello que ellos no pueden resolver por su cuenta y que cuando tú digas, Hey, Voy a vender esto, quieran comprarte. Todo eso lo tienes que ir generando tú con tu propio plan de comunicación. Así que es muy importante trabajar en ello. Hay muchas marcas que tienen un problema que creen que es un problema de ventas, pero en realidad lo que tienen es un problema de comunicación. Lanzan un producto o servicio y esperan que el universo les envíe clientes porque sí. Y esto no funciona así. Si tú no sales a mostrarte, el universo no va a enviarte clientes porque sí y ya está. Sino que tú también tienes que eh, ayudar a, a que las personas se enteren de lo que tú estás haciendo. Tienes que aportar tú también a que el universo se congeñe contigo y te lleguen esos clientes. Es un trabajo de, de dos, ¿sí? Si tú crees en que el universo te va a enviar mensajes... Mensajes, no, perdón, clientes o van a llegar nuevas personas, perfecto, pero tú también aporta, ayuda al universo a que te lleguen esas personas a ti, ¿sí? Necesitamos. Eh, a establecer este plan de comunicación necesitamos comunicar lo que estamos haciendo, necesitamos que haya una coherencia entre lo que decimos en nuestra web, lo que hacemos en nuestras redes sociales y lo que salimos publicando también eh, en historias y demás e ir contando y creando ese hilo conductor en donde las personas entiendan perfectamente qué es lo que hace, si alguien eh, me encuentra a mí que diga, vale, Cecilia se dedica a comunicación y ventas. Cecilia se dedica a la gestión de redes sociales. Cecilia se dedica a la carpintería. Me da igual a lo que sea, pero que eh, las personas tengan bien claro qué es lo que tú haces. Y para ello necesitas comunicarlo, necesitas contarlo, necesitas expresarlo, necesitas que las personas eh, sepan bien quién eres y que a través de tu contenido, evidentemente, les aportes eh, la solución a lo que ellos están buscando tienes que crear contenidos orientados a tocar el dolor de ese cliente ese es el contenido que convierte seguidores en clientes contenidos que ayudan, contenidos que son útiles para tu audiencia, contenidos que tú has creado estratégicamente porque más adelante tienes planes de vender tal o cual cosa o porque ya lo has hecho y tienes que seguir potenciando la necesidad de las personas para comprarte ese servicio o ese producto en concreto, ¿sí? Entonces, ten todo esto en cuenta a la hora de crear tu plan de comunicación, tu plan de ventas y todo lo que vas a crear dentro de tus redes sociales así vas a lograr que tus seguidores se conviertan en potenciales clientes para tu negocio y vas a lograr que tu contenido venda espero que este video te haya gustado si es así te invito a que me dejes un like que me dejes un comentario ya sabes que respondo a todas vuestras preguntas dudas en los comentarios y que también escucho todas esas dudas y preguntas para transformarlas en vídeos que te ayuden mi objetivo siempre es crear contenido que sea útil para ti que te ayude a crecer con tu negocio no olvides de suscribirte a mi canal, me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!